Hacia dónde es Aquí están las escaleras está como Es que está bien raro esta casa Es en la parte de arriba pero vean O sea ahí ya está el techo Digo el cielo Entonces damos vuelta aquí Este es uno Pero yo estaba en este Ahora quiero mostrarles lo siguiente Antes de entrar Vean la ventana Está completamente cerrada Entonces pues Lo que se azotaba ayer Ay, qué puto Pues yo no sé Ay, traigo todo mi triquero aquí, espérame okay. Aquí yo estaba ayer Que muchos pensaban que eso era una tele Pero es una ventana Esta ventana está totalmente cerrada. ¿Qué se va a dar para allá? Ay, no sé. Totalmente cerrado hasta aquí. Ah, y vamos a abrir. Entonces, ay, antes de yo acomodarme. Vean, y yo aquí les pues, ser le ayer porque me daba cosa estar viendo así como de que algo se asomaron, no sé. Y vean, aquí vamos a abrir. Un baño normal o sea. Y vean está cerrado Total, total O sea no hay manera De que haga vacío Ni nada Eso es un normal. Ok pues Me traje mis cosas para jugar Este Charlie, Charlie Así que pues déjenme acomodar el set porque tuve que traer mi esta portátil. Déjenme acomodarme aquí en esta mesita y ahorita seguimos con el video. Hello, fantasmitas, ¿cómo están? Les espero que estén súper bien, de lo mejorísimo el día de hoy. María José la Loca ha regresado a esta casa una vez más y ahora con un reto nuevo. Ahora les pregunté por Instagram qué quisieran ustedes que yo hiciera aquí y muchos me dijeron, traiga tus muñecas malditas, pero eh, como les platiqué por Instagram, es que si no me siguen por Instagram, deberían de porque por allá les cuento este tipo de cosillas no estoy en mi estado donde vivo o sea, tuve que viajar a otro estado y fue aquí donde me prestaron este lugar y pues estoy aprovechando para grabar aquí, pero de hecho ya mañana ya me voy yo de aquí entonces prácticamente este sería como el último video que yo grabo aquí Ahora, quiero que noten particularmente, como les enseñé hace rato, desde ayer la ventana estaba cerrada. De hecho, también les subí historias por Instagram y un video en TikTok, viendo y demostrándoles así, abriendo aquí la puerta que yo tengo justo enfrente a la que se azota de repente. Hoy, o sea, hace rato sí se escuchaba, ahorita ya no. Vamos a ver si jugando Charlie Charlie este Pues se vuelve a activar la puerta Creo que hoy está bastante tranquilo No sé si tiene que ver que... Pues viene más temprano A ver No escucho nada Pero bueno, ok Entonces antes de comenzar recuerden suscribirse al canal de Esta Loca Para verla hacer este tipo de cosas más seguido Y recuerden seguirme en mis redes Les digo les digo, les conviene seguirme porque pues hago más contenido que se pierden por allá y ahora si les gusta mi hermosísima sudadera de Fantasmita recuerden que mi tienda virtual ya está abierta ya ha hecho su apertura oficial y por la primera semana de apertura es decir que si ustedes van hoy y compran su artículo todavía alcanzan el envío gratis así que pueden encontrar esta sudadera tanto en blanco como en negro con playeras también... Eh, Cases de celular y muchas cosas que les pueden gustar, playeras y demás, todo de la tienda oficial Fantasmita. Les dejo el link en la descripción, mi tienda acaba de abrir, entonces estoy muy emocionada por esto. Y esta es mi prenda favorita, yo sé que a muchos, muchos les gustó también. Así que bueno, ahí se los dejo, vámonos directo con este video. Ok, así que, básicamente, eh, de los retos que me pusieron, sí, muchos me dijeron Charlie, Charlie, Buzz y cosas así. Y también otros ganaron el de... Que traje a mis muñecas Pero les digo, no estoy en mi casa No estoy en mi estado, no estoy en mi ciudad Entonces no las traje Obviamente Que se queden haciendo destrozos en mi casa Y bueno, entonces se me ocurrió Y ya hice mi cosita aquí de Charlie Charlie ¿Qué es eso? Se escucha como ahí abajo como pero bueno, ok, entonces aquí está, no, no, y sí, sí, ahora, para serme sincera, yo nunca había jugado así tal cual Charlie Charlie, ok, entonces pues, no sé qué tanto funcione, vamos a ver, si no, pues preguntamos otras cosas, déjenme ver cómo acomodo aquí para que sea una superficie plana y que ustedes puedan ver cómo le voy a hacer. Acá hay una silla con un espejo, entonces posiblemente allá los ponga. Déjenme organizarme aquí y enseguida regreso. Ok, así que básicamente así fue como arreglé más o menos el espejo para que puedan ver algo de la parte de atrás. Yo sé que está medio raro, pero no tengo muchos elementos aquí a la mano. Aquí está nuestro de este, si se fijan, este es sí, este es sí, este es no y este es no. Ok, ahorita eh, aquí tengo mis lapiceros también y pues déjenme empezar a acomodar todo el rollo para empezar a... a ver qué rollo okay bastante extraño pero bueno muy bien, entonces pues les digo, me traje como que ay dios, como lo puedo poner, mm, ya sé ok, creo que así se pudo mejor, así ya lo pude acomodar uh, entonces, bueno, pues vamos a empezar oh, estoy tropezando acá una caja Vamos a empezar con esto a ver si ya este se aplaca Charlie, Charlie, ¿estás aquí? Charlie, Charlie, debería irme de aquí. Charlie, ¿eres tú quien mueve la puerta? ¿Eso qué fue? tú Charlie o es alguien más? Eso porque sí era alguien más. saben qué, me estoy poniendo nerviosa porque estoy escuchando voces allá abajo me voy a acercar a ver si ustedes escuchan algo